Fantasmitas, ¿cómo están? Espero que estén súper, súper eh, eh, eh, eh, eh, bien el día de hoy No como Amy que tiene los brazos todos raros El día de hoy, bueno, tengo un montón de videos que quiero grabarles y subirles Pero no sé en qué orden vaya a subirlos porque hoy voy a grabar varios Y no sé si, no sé si algunos chiquitos subirlos de que a Reels en Instagram o a TikTok o... Cosas así, entonces pues vayan a seguirme por allá De este lado les voy a poner mi TikTok Para que vayan a seguir por allá y me etiqueten En casos raros o videos extraños Que ustedes vean por allá, estoy al pendiente Checando todo, de este lado les dejo Mi Instagram um, Ahí hay todo relacionado Con las muñecas, actualizaciones Si hay alguna y demás, así que Yo les recomiendo que me sigan por allá Todos los domingos subo fotos nuevas y cosas así Y aquí en la parte de abajo les voy a dejar Mi Facebook, ok? Bueno, el día de hoy, miren, yo me encontraba, bueno, más bien, me etiquetan muchísimo en muchas... ¿Cómo se llaman? En muchos videos en TikTok, sobre todo, ¿no? Y eh, ahí me etiquetaron en una página, porque pues ya saben que yo siempre ando probando cosas extrañas y esta página se llama Lollipop, donde se supone que tú interactúas como con personas extrañas y... Pues como que te pasan cosas de miedo, o sea, como si fuera una película de terror, algo así Ese es el concepto de la página, pero entonces, pues ustedes y yo vamos a entrar a la página para ver qué pasa y experimentar Yo no la advierto, o sea, vi los videos, pero como siempre los dejan con suspenso, no, no dicen si qué pasó o demás Así que, básicamente, es lo que vamos a estar haciendo el día de hoy Entonces, antes de comenzar, si no estás suscrito a este canal, yo te recomiendo que te suscribas porque tu vida mejorará, ¡Tarán! Y bueno, ahora sí, si no quieres que Amy y Marie, mis muñecas malditas, vayan a tu casa, te recomiendo que te suscribas en 3, 2, 1. Espero que estés a salvo y ahora sí, vámonos directo con este videito Ok, fantasmitas, entonces ya estamos acá en mi compu, nada más déjenme poner a grabar esta pantalla. Ok, nos vamos a ir a Google y ya saben, ¿no? Modo incógnito porque pues miedo a la hackeación como siempre. Y aquí nos vamos a ir a la página que se llama Lollipop, así tal cual como paleta en inglés. Nos manda primero, obviamente, a otras cosas, bla, bla, bla, bla, bla, Y es esta, que se llama Take This Lollipop, I Dare You. O sea, toma esta paleta, te reto. Ok, me gustan los retos. Um, ok, vamos a quitar esto de aquí. Y como usted... A ver, vamos a subir un poco de. Como ustedes pueden ver, es como en la pantalla, así como borrosita, como si fuera una tele, dice Lollipop. Y hay una paleta pegada aquí y tiene una cinta hasta con un pelo ahí, ¿ok? Entonces, pues no me deja darle clic en otro lado más que el gordo con. con fíjense, el gordo con. Bueno, solamente le puedo picar a la paleta, así que vamos allá. Suerte para mí. Okay. Um, this is a social webcam bla, bla, bla. Ok, entonces dice que básicamente Tengo que activar mi cámara Que ponga mi nombre Así que vamos a ponerle Marijó Y pues que acepto no Y pues ya um, Vamos a activar mi cámara Permitir um, Ah, ahí estoy Ok, entonces, ¿qué pasa ahora? Ya, todo bien. Quiero que mi cámara prendida todo el tiempo. Y ya lo está conectando, qué nervios. Connecting. ¿sí? Yeah? Oh. I can hear you. I can't hear you though. Hey. Hey. <laughs> <it> here. <laughs> yeah, no, I wasn't expecting this at all. What do you think that no. supposed to do? I mm -hmm. <laughs> Irish large hearts of a pissing me for my love here. How will they find my number? Oh my Did you not type me? No. Did something. Did something? New thing? behind you. You're all kind of you </realisiert> so, uh, uh, it's all just now. Okay, what's he Come on. Okay, okay I'm as your computer smells outside. Is yours? Yeah, yeah. Uh, so here's a different way of it. happening, so See you later. Is okay. there okay. Estamos es que es? La de, de... la película esta de... I'm in a living in a friend ¡Venga de ¡Sí! help me! <hransin> <todos> Stop saying that! <laughs> No sé ahora qué está pasando tampoco. Mi Alex Who wants to play lollipop. Disconnecting está padre eh, está eh, ok, Entonces supone bueno, que estamos como en una versión ¿Cómo les puedo decir? Como la de own friend más o menos estuvo padre. Eh, al final sí me friqueó porque decía así como, bla bla bla bla, bla eh, ubicación Michoacán, o sea, que es donde yo vivo, y así como, ok, que pues ustedes saben que eso se hace pues por. por. pues sí, por mi IP o yo que voy a saber, o sea, mi computador está registrado así, pero. Eh, ¿Ustedes cómo. cómo. ven esta situación? Y bueno fantomitas, pues aquí está, esta es mi reacción así tal cual, les digo yo no había abierto la página, no había visto nada, está, está muy padre, pueden hacerla de bromita con sus amigos o yo qué voy a saber, pero está muy buena, ok? Y ya saben, al final, pues el espíritu de esa persona me poseyó y le dijo cosas a los demás y ahora me llamo Alex, aparentemente. Bueno fantasmitas, esto ha sido todo por el video de hoy Espero que les haya gustado mucho Si quieren que pruebe más páginas de estas Ya saben que yo súper encantada Pónganme retos de este tipo Y ya saben que aunque me digan que no lo haga Voy a ir a hacerlo Así que pues si tienen otra página que quieren que pruebe De hecho tengo pues ya bastantes videos Probando así este tipo de aplicaciones Así que pues si tienen otra página Que quieren que vean díganme en los comentarios para yo ir a buscar en un próximo video. Igual si ven páginas así en lo que es TikTok y cosas así, también etiquétenme. Ya saben que yo a todo, de que Obama te va a ir a secuestrar con la aplicación la abajo. Que este, el chamuco se te va a meter si le dices estas palabras a tus muñecas, las digo. Ok, eso es todo. Los quiero mucho y nos estamos viendo al siguiente. Les mando muchísimos besos. Sus saludos hasta el final. Y pues ahora sí, nos vemos. Bye. Hola, fantasmitas. Los saludos de hoy son para Axel Mora, otro más para Esme Luna, para María Claret, para Ever Sencidarta y para Javier Castillo y los seis comentarios que pusieron el emoji secreto. Recuerden que esto lo doy por historias de Instagram cada que subo un video nuevo. Los quiero y nos vemos al siguiente. Bye.